Muy buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están? Qué gusto poder estar esta noche nuevamente con ustedes a través de nuestro programa Visión de Futuro, que es un programa que nos ayuda a, a juntos eh, estudiar, conversar, eh, analizar, exponer algunos temas relacionados a la vida del ser humano y cómo nosotros podemos ser parte del proyecto de vida que Dios tiene para nosotros. Este es un programa eh, cultural espiritual, o liderazgo espiritual, o como quieras llamarlo, pero tiene que ver con la vida espiritual. No tiene nada que ver con religión, tiene que ver con relación. De eso estamos hablando todas las noches. Y esta noche no es la excepción. Hoy vamos a comenzar una serie de 14 temas relacionados a las señales de la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante predicar la venida del Señor Jesucristo? Lo hablamos el día de ayer. ¿Y cuán, cuánto sentido le da a la vida del ser humano poder anunciar esas verdades? La verdad tiene muchísima relevancia para nuestra vida, porque el otro día me escribía un amigo, me decía que estaba deprimido, que no sabía realmente qué hacer con su vida, que estaba a punto de perder su familia. Y yo le dije, no desesperes, hay un plan, más allá del momento de hoy, del momento presente, hay un, pro, hay un propósito de Dios para nosotros, que es un plan de vida, que mientras estamos aquí, si desarrollamos nuestra fe y confianza en Jesús como nuestro Hacedor y Salvador, nosotros tendremos una vida mejor. Y sin duda, él está pasando por problemas de relación con su pareja y eso le tiene un poco preocupado, pero pronto se acabarán todos esos problemas y pronto tendremos el privilegio de vivir en paz eh, por la eternidad. Y ese es un plan maravilloso del cual nosotros vamos a anular más adelante. Pero hoy, tal vez una de las preocupaciones mayores que el ser humano tiene es cómo puedo yo saber cuándo Jesús viene, qué señales... Jesús anunció para que yo pueda entender de que estamos viviendo un momento especial y que sin duda nos ayudará a comprender cómo prepararnos para aquel día cuando Jesús venga en las nubes de los cielos para acabar con toda esta maraña de cosas que hoy vivimos y que por supuesto no es nada agradable. La primera señal de la cual hablaremos el día de hoy es que Cristo tendría a otros maestros y profetas que tomarían su nombre diciendo que ellos son los cristos. Maestros y profetas falsos, engañadores. Dice Jesús, muchos dirán que son el Cristo o que son mensajeros enviados en su nombre, pero hablarán mentiras. En los grupos religiosos hay muchísimos que se llaman apóstoles, enviados, que incluso algunos de ellos son profetas, y sus esposas son profetizas, y dicen: Profetizo esta mañana que tú mañana vas a vender tu casa, vas a traer a la iglesia el dinero, y el próximo año tendrás una multiplicación de tus ganancias por millones y millones. De Mentiras. Esas mentiras que impulsan a la gente a creer ciegamente en promesas falsas de gente falsa, como son los maestros y profetas falsos, falsos cristos, le llama la palabra de Dios. Esas promesas solamente son para encerrar la mente del hombre para captar los intereses que tienen estos engañadores. En Mateo 24, cinco, la palabra de Dios dice que vendrán muchos usando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo. Y lo triste de esta historia es que a muchos engañarán. Es tanta la necesidad de llenar los vacíos del corazón del hombre que en su búsqueda de algo que le llene generalmente encuentran a estos engañadores maestros falsos que enseñan de la escritura lo que les conviene o tergiversan la escritura a su conveniencia de tal modo que las personas vacías de Cristo, personas necesitadas de algún sentido en su vida, que están pasando por problemas de personalidad, de identidad, de relación, de trabajo, de sostenibilidad económica, problemas sociales en el en, en, en relación con otros amigos, compañeros de trabajo, o problemas judiciales, una cantidad de problemas que se aparecen en la vida, normalmente del ser humano, están buscando dónde caer y poder recibir algún soporte, y allí débiles, sin Cristo, sin el verdadero Cristo, sin la orientación del Espíritu, son embaucados y por supuesto son introducidos dentro de un programa de mentiras de tal modo que ellos son engañados por estos falsos profetas y falsos cristos. Dice la escritura en el capítulo 24, 11, que una señal del tiempo del fin es que surgirán falsos profetas, que profetizarán, yo diría, tonterías, para hacer creer de que ellos realmente pueden ver el futuro. Ahora, este tema no necesariamente está relacionado con las religiones y los famosos pastores que aparecen y dirigen esas iglesias o crean nuevas iglesias para captar miembros y poder captar dinero, captar fama, captar posición, sino que también sucede eso en el otro lado del mundo, donde hay falsos maestros que si bien no se llaman cristos, que no se llaman profetas, son agoreros, son videntes, son estas clases de personas que generalmente están tratando de decir el futuro para probar que ellos son veraces, que son poderosos, que tienen capacidad para poder predecir las cosas y que por supuesto eh, comienzan a sacar una cantidad de cosas que han dicho en el pasado y que supuestamente se han cumplido porque son tan generales las cosas que dicen que cualquier cosa que sucede dentro de esas cosas generales parece que fuera cierta. Si quieres comprobar nomás, llama a una persona que supuestamente te lee las cartas, ¿no? El tarot y todo eso, y tú le llamas y comienza a decirte, mira, que tienes que tener cuidado con esto, que mira, mañana te va a ir así, en estos tres meses te va a suceder algo más o menos así. Y comienzan a hablar de cosas generales y la gente comienza a creer y están esperando que les suceda esas cosas. Y por supuesto, muchas de las cosas que te dicen son cosas simplemente que van a suceder en cualquier momento de tu vida. Que no es nada nuevo sino que la mente ignorante, la mente hambrienta de saber cosas del futuro está realmente apta para recibir cualquier mentira y hacer la verdad. Estos falsos cristos, falsos profetas, falsos agoreros, falsos maestros, lo único que hacen simplemente es engañar. Ahora, el concepto del engaño, es lo que realmente procura? Ya dijimos el beneficio personal del, del, del agorero, del del profeta, del falso profeta. Pero además de eso, Satanás, quien guía a estos personajes, se posesiona del corazón débil de esa persona, engañándole sobre sobre la base de cosas eh, eh, que no existen, inexistentes, para hacerle creer que sobre esas cosas inexistentes, como la suerte, o lo que dice el el, el el brujo o o el adivino es una promesa de verdad cuando tú crees y débil en tu fe crees en esas cosas te pones a esperar y cuando las cosas no suceden como tú esperabas has perdido tiempo has perdido fe has perdido fuerza espiritual y eso es lo que el enemigo quiere debilitarte debilitarte debilitarte de tal manera que poco a poco te va ganando terreno y cuando te das cuenta te tiene controlado. Eh, yo recuerdo una persona que vivía cerca a mi casa cuando yo era líder religioso. Este hombre había intentado por todos los medios dejar de beber. Era un ingeniero con toda la profesión y, y las garantías de, de vida para poder ser un buen profesional. Un día estaba lavando un carro porque quería juntar dinero para comer cerca de mi casa. Y me acerqué, yo ya sabía que era ingeniero, y me acerqué y dije, ingeniero, ¿cómo está usted? Bueno, aquí hoy día, la verdad que estoy sano, me dice, no he bebido hoy día. Estoy tratando de trabajar, limpiando un carro para ver si me consigo algo para comer. Me fui a comprar y cuando volví, la encontré en la cantina, con el mismo dinero que había conseguido supuestamente para comer, estaba bebiendo otra vez estos falsos maestros son instrumentos de Satanás para debilitar la mente humana, para destruir la voluntad, de tal modo que el Espíritu de Dios no puede conseguir en ellos una rehabilitación, porque ellos están dominados por el enemigo. Sus mentes entenebrecidas, sus mentes sometidas a estas falsas promesas de falsos cristos, de falsos profetas, de adivinos, de agoreros, de tarot, y estos brujos o brujas que han copado la mente con promesas futuras que no existen, que no, que no suceden, que nunca han visto, engañan a la gente, y esta gente confiada en sus palabras, se debilitan espiritualmente de tal manera que su voluntad está sometida al vicio, a la desesperanza, a la tristeza, al dolor, y muchos de ellos hasta la muerte. Hablando de este ingeniero, un día lo encontré en el piso, había una cantina a media cuadra de la casa, lo encontré en el piso vomitado, sucio, con el pantalón harapiento. Y traté de sentarlo y hablar con él. Le dije, ¿por qué no buscas a Cristo? Cristo te puede ayudar a cambiar tu forma de, de ser. Y él dijo, yo lo necesito, la verdad que necesito ayuda. Y le digo, ¿por qué no vas a cuerpos Anónimos? Ahí te pueden ayudar técnicamente, después podemos hablar un poco más y, y quién sabe. Pero si quieres puedes venir a la iglesia y escuchar el mensaje. Pude hablar una vez más con él un día que estaba borracho otra vez, pero no pude encontrarlo una vez más, cuando la voluntad está debilitada y la, la mente está sometida, encarcelada en estos falsos maestros, el enemigo hace destrozos en la vida del hombre, lo convierte en un esclavo de sus vicios, lo convierte en un dependiente de su triste realidad. Muchas veces hasta justifica su situación por alguna situación que lo llevó allí, por una, algún problema. Yo estoy así, porque he tenido problemas así. Un día me encontré debajo de un puente, en la parada, donde yo vivía cerca de allí. Me encontré con un hombre y le dije, ¿por qué duermes aquí? ¿Por qué vives aquí? Y me dijo, y yo tuve problema con mis hijos, me votaron porque yo bebía y y sí, tenían razón, y yo estoy viviendo acá porque es la única manera como puedo sobrevivir. Mentes entenebrecidas, adoloridas, gimiendo por cambio, pero no pueden. De repente esta noche tú has caído en las manos de uno de esos maestros falsos. Y has creído que ellos te pueden resolver tus problemas, pero no. Estos falsos maestros son instrumentos de Satanás. No tienes que estar debajo de ellos. No tienes ni siquiera que escucharlos, ni ocupar tu tiempo. Deja de leer el horóscopo. Deja de escuchar a estos adivinos, falsos, que viven de la necesidad de la gente, de la ignorancia, y destruyen la mente del hombre. Son señales del tiempo del fin. Cada vez aparecen más. Cada vez la gente los busca más. Porque hay mayor necesidad en sus corazones y esa necesidad de Cristo, ese vacío existencial que tienen, van y, y consultan con estos mentirosos y terminan encadenados en promesas que no existen. Incluso antes de la venida de Jesús, aparecerían algunos que dirían que ya el Cristo vino. Jesús lo dice en el capítulo 24 de Mateo 23 a 26 miren, dirán que aquí está el Cristo o allí está, y la Biblia dice no lo crean, porque seguirán, surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar. Pero si sanó a una persona, pero si lo levantó de su silla, yo lo vi con mis propios ojos, dice la gente. Es posible, es tan contundente los milagros falsos o los milagros hechos por Satanás que muchos hasta dice intentará engañar a los elegidos de Dios. Y dice Jesús, fíjense que los he, les he dicho antes de que suceda, para que no crean, no salgan. Si alguien dice está en el desierto, no vayan. Está hablando de la venida de Jesús. que todo ojo lo verá nadie quedará exento de ver a Jesús venir en las nubes de los cielos no hay otro Cristo sino aquel que viene con poder viene con la vara del poder del reino y con una hoz para cosechar como el sembrador que viene a la hora de la cosecha para cosechar el grano maduro prepárate Ten cuidado, dice que nadie los engañe. En Marcos 13, 5 al 6, Jesús comenzó a advertirles. Vendrán muchos usando mi nombre y dirán, yo soy Jesús. A muchos engañarán. Este surgimiento de falsos cristos y falsos profetas que hacen señales, así como los hacía Cristo, y milagros, lo hacen para engañar, no para anunciar. El Cristo Todopoderoso está por venir. Dice, no se dejen de engañar porque muchos que usan su nombre dirán, yo soy el Cristo. Lo que sí tienen que hacer es, como dice Lucas 21, ocho dice, saber que el tiempo está cerca cuando vean esas cosas. O sea, las señales de los falsos cristos y los falsos profetas son señales de que Jesús viene pronto. Y eso es lo que queremos esta noche, que tú lo entiendas. Oiga, Boris, pero ¿dónde he visto un falso profeta? ¿Dónde he visto un falso Cristo? Aparecen en todos lados. Ponle atención. Ponle atención, no sea que esté siendo engañado por alguno de ellos indirectamente a través de un familiar, a través de un amigo, a través de alguien. Porque quién sabe alguna de sus ideas están siendo influenciantes en tu forma de creer, en tus convicciones. Ni te está haciendo pensar cosas que realmente no dice la palabra de Dios. Hay anunciadores que hablan acerca de yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios. Y son hijos del diablo. Así lo dice la Biblia. No lo digo yo. No estoy insultándoles. Estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces la primera señal que tú tienes que comenzar a mirar es estos falsos anunciadores, falsos profetas, falsos maestros en todos los campos, que se meten al campo espiritual para decir que ellos saben lo que tú necesitas, que ellos te van a dar la solución a tus problemas matrimoniales, a tus problemas de trabajo, a la falta de dinero, a tu falta de paz. Te llenan de informaciones falsas que tú, por la mente lógica y la necesidad que tienes, pesa lógica influenciada por una necesidad vacía eh, de, de conseguir algo para que te responda aquello que como humanamente quieres probar, van a caer en tu mente y te van a encadenar. Pero el propósito de este mensaje no es que no te dejes encadenar solamente, sino que estas señales son la prueba de que Jesús viene muy pronto y tú tienes que prepararte. ¿Cómo te preparas? Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesucristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y hay una promesa que Jesús hizo y dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ábrele la puerta de tu corazón al Jesús Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros para que podamos tener salvación eterna. Si tú haces eso, si tú buscas a Jesús de corazón, él entrará a tu corazón y la paz llenará tu alma. ¿Y sabes qué? No necesitas estar escuchando falsos profetas. Ni a mí, si te anuncio algo desde mí mente, desde mi creencia. La palabra de Dios dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. No vayas a descargarte en un agorero, un adivino, en un tarot, en nada de esas cartas falsas. Descarga tus cargas en Jesús, al pie de la cruz. Hay paz, porque él puede librarte de cualquier mentira, cualquier dolor, cualquier vacío en tu corazón puede ser llenado con la presencia de Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Que Dios te bendiga esta noche. Preparémonos para su venida. Oremos, amado Padre que estás en los cielos. Nuestros corazones gimen por verte venir en las nubes de los cielos. Millones de personas están siendo engañadas usando tu nombre. Pero tú que eres poderoso, conoces la sinceridad del corazón de cada persona y asístele con tu espíritu. Llénale de tu amor y haz que pueda sentir que tu presencia puede guiarlo y ayudarlo a vivir una vida de victoria, con seguridad en tus promesas, las promesas verdaderas que tú has hecho cuando dijiste, vengo pronto y mi galardón conmigo. Trae tu galardón, estamos esperándote Jesús porque nuestros corazones están dolidos por el mal que vivimos en este mundo. Deseamos de todo corazón que vengas pronto. Te entregamos hoy nuestra vida, porque queremos ser preservados hasta aquel día cuando tú te manifiestes en las nubes de los cielos. Ayuda a mis amigos que escuchan este mensaje para también abrirte su corazón. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe y que siempre puedas sentir su presencia en tu vida y que él sea quien te asista y te ayude para no creer en los falsos profetas y solo poner tu mirada en Jesús. Un amigo de siempre, Boris Darwin. Búscanos en Facebook Live todos los días.